Una de las tradiciones al culminar la Navidad es la compra de juguetes por el Día de los Santos Reyes, el cual será el próximo domingo. Al cuestionar a comerciantes ubicados en la calle Papi Olivier en esta ciudad, aseguran hasta el momento, las ventas se mantienen frías. La venta está un poco roja, fría. Esperamos que a partir de hoy ya las cosas vayan cambiando. Tenemos todos los juguetes lindos buen precio, mira el tipo de juguete que tenemos, y esperamos que a partir de hoy la cosa vaya normalizando, la cosa está fría, fría, fría. aparentemente el otro año, el otro año se vendió más que a esta, a esta fecha, que se, venda. que se vendan, aunque sea tirando la puerta por la ventana, y... Y... Esperan conforme se acerca el fin de semana las ventas aumenten. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.